Ok, uh, aquí me preguntaron que explicara, um, eh, explicara qué significa la indirecta, así que vamos a tratar eh, con una historia. Ok, entonces tenemos a los cuatro personajes: John Ho, Juan, Javier, eh, a ver, mm. John Ho, Juan, Javier y Roberto. Entonces, John Ho acá, super guatón, 100 kilos. Lompe, sí, ya se siente demasiado rápido, etcétera, ¿Okay? Un día vienen los tres amigos de Jonjo, Juan, Javier, Roberto, a la casa para hangout. Y Jonjo dice, ok, entonces voy a comprar pollo para seis. Y, y, la, y la, los demás, eh, los demás amigos se miran y dicen, oye, Jonjo está comiendo demasiado, está demasiado guatón, ¿eh? va a tener dieta y se va a morir. Pero tienen que, quieren decirlo medidamente ¿no? Como amigos. Uh, um, <coughs> Algo, algo medido, sin ofender. Entonces Juan dice, oye, ¿para qué compra tanto? Si acá todos comemos lo más pollo, a lo más pollo para uno cada uno. Y le salió mal. Entonces Javier Ortiz, oh, la indirecta, oh, y se rían. Y ahí Jojo dice, ah, sí, ok, entonces vuelvo con ocho.